En esta ocasión me encuentro en la Escuela Julio Plata de la Rosa, en la comunidad de Guisa, donde en tan solo minutos las autoridades de educación dejarán eh, iniciado ya esta docencia eh, semipresencial. Hay que destacar que... Ya más de un año que los estudiantes no retornaban a las aulas debido a la pandemia del COVID-19. Y sin embargo, en el día de hoy, ya las autoridades acá en esta provincia de Duarte en, y en gran parte del país eh, han, eh, se están preparando para iniciar esta docencia. Vamos a conversar en esta ocasión con Berenice Castellano, quien es el directora del Distrito Educativo 0705. Eh, ¿Puedes destacarnos cuál es eh, parte del protocolo a seguir acá en al, al inicio de esta docencia. Sí, buenos días. Estamos haciendo el lanzamiento de lo que es el Nos retorno a la semipresencialidad. Esta Nos estamos actividad. haciendo desde el Centro Educativo Julio Plata de la Rosa. A, a, estamos, como tú puedes XIV, observar, con todo lo que tiene que Estrella, ver el con el endamiaje del, del de lanzamiento de de en ese día y atendiendo regional, a la biodiversidad, cuidándonos y, y protegiéndonos mis, unos y a otros. Aquí También estamos tomando en cuenta los protocolos de del regreso que incluye el distanciamiento, pasando, la mascarilla, la todo cuanto tiene que ver con cuidarnos y preservar nuestra salud. La ADP está, ha llamado en el día de ayer en un comunicado a los maestros a que hacer no hacer asistan a la, a, la, a la docencia semipresencial. ¿No cree usted que esto puede poner en peligro el año escolar? La bueno, nosotros cumplimos como Ministerio de Educación después de sufrir de, un año, como tú decías, de esta pandemia, de llamar al retorno porque es de manera gratuita y también con el consentimiento. La directora. Bien, escucharon ustedes las palabras de la directora del de Distrito Cabrera, Educativo 0705. Hay que destacar Berenice que un número muy reducido de, de, de estudiantes de 07, se han dado 05, cita a este centro educativo la mañana de este martes. Pueden observar ustedes los mismos eh, portando su mascarilla, ¿verdad? 07, y un guardando el distanciamiento eh, social recomendado por parte de las autoridades. Es todo lo minuto, que tengo si por el momento. Saludos. Nosotros retornamos Felicia con ustedes también. al estudio. Está con nosotros. Gracias a Arismendi, la antigua. Bueno, ahí ustedes eh, ven eh, en Huiza, la escuela de Huiza, ¿no? Eh, la manera en que se está celebrando el retorno a clases. Creo que es un poco deslucido porque usted no puede hablar de escuelas sin maestros. Como claro. medio raro, ¿verdad? Entonces, no hay escuela sin maestros como tampoco la hay sin alumnos. Entonces, es un poco forzar una situación que nadie se tiene una idea clara de por qué se está forzando. Ahí hay un científico dominicano, residente en Qatar, apellido creo que Javier, que dice que lo que el gobierno debe hacer es cerrar Santo Domingo, el gran Santo Domingo, por el rebrote. Eh, la, la, lo, lo rabioso que ha vuelto el COVID-19 pero así mismo dice él, parece una insensatez que en medio de ese rebrote se esté hablando de reabrir las escuelas vamos a leer eh, más tarde la noticia de este eh, científico dominicano residente en Qatar de mañana